Como que la culpa fue al el, el jugo, ¿entendés? ¿Te das cuenta? ¿Al final? ¿Pipo? ¿Qué? Ah, okay. ¿Qué hice ahora? Bueno, vamos a, vamos a escuchar otro tema, dale. Dale, vamos dale, a escuchar otro tema. Dale, dale, sí, vamos a darle una vuelta. Algo nuevo, lo viejo, algo que nunca toqué en la vida. Algo viejo. <coughs> okay. Ay, este tema es un skit. ¿Es llamada Partir, mi sensación es verte huir. Sin embargo, estoy a... intentando sonreír, me lastima sin medir. locuras transcurrir sin embargo estoy aquí con tus delirios sin fluir y si intento conseguir una cama contigo me preocupo en revestir Y pienso en insistir Un cariño conmigo Te da miedo ser feliz Me arruina verte partir Me cago en la espera Me arruina verte huir Me crea una pena Me arruina tu deducir, Me meto en la ojera. Me arruina tu presumir y tomo carrera Es precioso al sentir, jactado de verte fluir en mi cuerpo de marfil. Y acostado estoy aquí, lamentando tu abrigo, altercando, tu evadir. Y si intento conseguir una cama contigo, me preocupo en revestir. Y si pienso en insistir un cariño conmigo, me da miedo ser feliz, me arruina verte partir. Me cago en la espera, me arruina verte huir.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 Quiero verte ambiciosa, mi mixtosa, culpose, espantose o verte alegre, no importa, solo quiero verte. Quiero verte aburrida, enojado, de boluda, infectosa, barate o inocente, no importa, solo quiero verte. Solo quiero verte, solo quiero verte no importa, no importa, no importa, solo quiero verte, solo quiero verte, no importa, no importa, no importa, me arruina verte partir, me cago en la espera, me arruina verte me creo una pena, ay, me arruina tu deducir, me meto en era, me arruina tu presumir, y hoy tu carrera, ay, ay, ay, ay. Bueno, la rompiste. A mí me encanta cuando él me sí. lee la mente. Qué interesante. Yo dije, sí, usted me dijo, mucho. Sí, sí mucho. Sí. Me gustan los matices. Sí. Eh, Ay, yo me. Perdón, yo estoy como en el living de mi casa. Es ¿Viste? Difícil, ¿no? Es terrible esto. Cuando a tu casa, che, bueno, dale. No, pero es que en su sillón es, es una cagada. Piso de la lenteja es me está esperando. Oh, bueno, Lo hice ayer? <risa> y el guiso de ayer siempre es, es más oh, rico oh, que el de hoy, sí, claro bueno. Este, Pero bueno, volviendo, para no me corra de zaraza Porque el guiso no es bueno, así que mejor no este No, pero digo, eh, claro eh, Es como que se genera esta cosa, viste Con los temas que, que vos haces Y la manera en que los cantás, tan íntimos, tan, tan simple Pero que dice tanta cosa complicada <risa> desde lo relacional, desde la poesía digo, ¿no? Sí. todo lo que te pasó o imaginaste que te pasó, no importa no voy a entrar en detalles, pero desde lo tuyo, pero lo que llega del otro lado es ese, ese huracán que tuviste en la cabeza en el momento es de poder respirar a esa persona claro. está buenísimo está muy lindo, y me gustan mucho los matices los matices de que lo cantas en el silencio casi y de golpe Toma. Yo no te puedo contar la cantidad de temas de tipo que me han hecho llorar. Oh. Real, real, real. Muchas gracias. Y vos también. Y <risa> eh, re lindo lo que decís. Es que no es así, no yo es. soy muy transparente. <risa> <risa> es eso, listo Sí, sí, me embobo escuchando. A tal punto que es como si estuviera en el sillón. No te digo sí, que sí, no eh. me acerco al micrófono. Este, pero bueno, eh, ¿cuándo te estás presentando vos ahora? No sé. No sabes. No, no. No estás planeando. planeando no, estoy no en mi casa, toco en mi casa, en el sillón. Casa, pues... el sillón me estoy esperando un quiso que nunca aparece. Pero... No sé, no sé todavía. ¿no? ¿Por ahora no tenés pensado presentarte? No, no. no. Si me invita a alguien, bueno, no no tengo ningún problema. Ajá. Eh, vi, que, vi que en Caseros hay muchísimas bandas que ya no están y los cantantes están queriendo hacer con una cosa así, media acústica. Si me estás escuchando. <risa> vos que estás ahí, vos que estás ahí. Me gustaría hacer como una cosa así, medio un ensamble de varios músicos Que les han pasado lo mismo que a mí, que hay un montón Hay un conductor de radio, no voy a decir quién, vos lo sabes Bueno, de una banda Después hay varios artistas en el pasado El negro en banda también Bueno, toqué el negro en banda, con el negro en banda Dos atrás eh, ay, ay. Sí, sí, sí. ¿Y traducción así, discográfica, algo de eso también tenés en tu cabeza futuro? Sí, obviamente Contá, contá lo que te imaginas, bueno. lo más divertido ay. ¿Por qué una abuela? Un curso, un curso con Esteban eh, Agatilo se sí. llama Es muy interesante, en se lo dan Y eh, te, bueno, te, te muestra cómo hacer un disco profesional eh, como encarar ¿no? como tiene que encarar el artista tanto en bueno, si tiene que ir primero a Adi a, a Capif eh, o a Sadaik yo se los recomiendo a todos que lo puedan hacer y se puedan enterar de lo que tienen a disposición o lo que nosotros músicos tenemos a disposición sí. para hacer y para recibir dinero los bares eh, que están registrados en saic que son todos por ley tienen que estar así, sí, así debe ser. Eh, los que están en regla, eh, tienen que pasar la planilla, la planilla de todos los temas que vos hiciste y después vos cobrás por SAI. Y ahí te vas a hacer un manguito como para después eh, producir al disco o para los ensayos, eh, no es tanto, pero sirve claro, lo yo lo me enteré de esto de la planilla la semana, esta semana que estuvo mi hermana registrando todos sus temas sí. con una editorial, yo no sabía ni que existían las editoriales de músicos sí. no, no, no tenía ni registro y sí. ella que va viajando por todos lados también, tocando todo ¿Con el editorial, tiempo no sé, ¿se, metió con una editorial? se metió con una editorial bueno, yo te, no creo recomiendo ¿Por qué? Que se metan con editoriales, porque lo pueden hacer... No, pero música. ella está viajando todo el tiempo, nunca ah, está en Argentina, bueno, entonces... Bueno, para esos es un... casos sí, para... y para el caso de que no sabe, no quiere saber nada con trámites y... Sí, ahí realmente no, no entiende y, y no quiere saber nada, ahí sí les recomiendo... Editoriales. Mm. Pero es un trámite administrativo. Sí, que tranquilamente lo puede hacer uno. Ah, sí, a mí, me, puede, a mí me parece hacer. interesante compartir mm. si podés. Sí. Es todo del curso que vos contabas. Sí. De ¿Cuánto dura? ¿Dónde es que se y va? Lo, hace, ¿Lo hacen en un mes? Sí. Eh, en la calle Massa... y oh, 177 creo que era. ¿Cómo los encontraste vos eh, para que los encuentren? Eh, las personas? Pueden poner en okay, negocios sí. de la música.com. Y ahí ves eh, todo lo que sería la preproducción, claro, la pues producción. Esteba, Esteban Agatelo. Agatelo. Sí. Bien. Eh, fíjate si lo. Ahí ya mismo lo estoy Y eh, la verdad que es muy interesante para que los músicos independientes puedan hacerse un mango eh, y, bueno, se pueden. Tra pueden trabajar como músicos Pero una ¿no? vez que tenés el, el, uh -huh. el producto sí. cómo presentarlo al resto del mundo Eso no cambiaría. hace falta tener el producto ah, no hace perfecto. falta grabarlo bien, vos bien. tenés que registrar los temas antes okay. porque de esa manera vos podés ir a tocar en los bares te haces claro, un que mango que sí antes sí, sí, sí. y después te haces eh, el disco en, eh, ahí sí, cuando tenés que registrarlo en Capif que lo, es como lo, lo hace hacen cualquier productor eh, lo, lo registras uh -huh. en Capif y, ello, y Capif te da una plata también como para que vos eh, lo puedas reinvertir en, claro. en los eh, ¿cómo se llama? las replicadoras de CDs. y hay muchísimos lugares de subsidios. Están dando Sí, de hecho Nos, está el Fondo no. Nacional de las Artes Que siempre, va, ya convocatorias anuales uh -huh. Que ese es otro lugar donde lo estamos pasando No sé si te inscribiste ahí No, no, bueno, no Bueno, debería aparece en realidad, el Sí, Muy interesante, paso, el chivo no, bueno. Entonces es www.negociodelamusica.com.ar Marta, anota www.negociodelamusica.com.ar Uh -huh. o sea la página sí, se que Para un, que uno diga, oh, bueno, de la música no, no se puede vivir, y esa vieja idea, ¿no? Y resulta y que no sí, sea, y sí. por ahí estamos colgados y no nos damos claro. cuenta de que hay una herramienta uh -huh. y una entidad que, que sí. está funcionando. Si, sí, ¿no? ¿cómo, ¿Cómo harían los músicos? Que hoy en día los vemos en Spotify, ¿y eh, cómo arrancaron? Y, bueno claro no es que tenés que tener la paputa para todo eso. Bueno, entonces pensando uh -huh. a futuro Vos sí. te metiste hiciste el curso Claro Y fue como como decir a ver cómo es esto Que no entiendo nada, que no sé nada claro. ¿Dónde puedo empezar? Te metiste por ahí sí. eh, Formándote uh -huh. Entonces no nos importa el robo de la carpeta Porque está todo registrado, ¿escuchá? Uh -huh. sí, si tenés sí. esa carpeta, sabés lo que no te va a servir No, no está registrado, Ay, ya, no mientas tipo... Pero No le mientas a la gente No lo registré todavía, estoy en eso bueno, también hay que saber un poco de pentagramas, ¿no? Sí, si eh, no, pedí ayuda, eh, si no te... pedís ayuda. Si no pedís ayuda, yo escribo, por ejemplo, y compongo en, en pentagramas, así que si alguien necesita, de todo corazón. Y yo igual, mientras tanto, los voy haciendo, pero son muchos mis temas los que tengo para registrar y, y tardo. Claro. Pero cuando tenga todo así bien armadito lo voy, voy a, bien. a registrar. Yo tengo entendido que no es una partitura... Así como alevosamente completa todo el arreglo, no, solamente la voz. Claro, claro, la voz y uh -huh. los acordes encifrados. Con sí. eso ya estás, y la letra escrita. Uh -huh. Con eso ya estás, los registrados no está antes. No, no es la muerte no, de no nadie. Está. La melodía, algunos pueden sacarla. El que sabe, el que no sabe, sabe, sabe. Y el que no sabe, bueno. que pide ayuda. Dale Vamos con a otro bien. tema, dale. ¿Con otro? Sí, por dale. Sí, bueno. <ríe> a ver. <risa> Perdón por la pero... Por favor Me ando medio choto eh, ¿Dijo choto? ¿Qué? Sí ¿Se puede decir choto en radio? Ah, bueno mm, Sí, se puede ¿sí? decir El productor se me acaba de reír, me parece que no se, ¿Se puede? puede ¿No? Sí, sí, se puede, se puede Gracias. ¿por qué vine yo? <risa> bueno, ¿y esto qué vas a hacer qué es? Contá Y... Eh... Y era un tema y iba a decir, es para Andrea. ¡Qué <ríe> mentira! Lo que de pentecas. <ríe> sí, esto es para Andrea. Acá no hay interés. Yo le lo qué para hoy. Eso es un tema nuevito. No tenga salida, no tenga razón, no. Busquemos la solución para que esté tranquila y sepa bien quién. Somos. Soy yo, tu gran amor. Presupuestando lo que no... cobre de ti, ni pensé, ni ni soñé, ni dude, ni busque, es confiar de ti, soy yo tu gran amor ya sé, no estés, no entres acá Yo que vuelvas a entrar, qué chiste siento que soy otra canción. Qué triste comprendí que te vi y entendí que sos gran amor quien no te vio amor Dulce mía en la lucha a mi lado como una aparición es que en su grano del granero humano no te encontró, apretada mis raíces se elevará. En el canto de mi sangre soy yo, tu gran amor. Hola otra vez, yo solo quiero que seamos hoy la solución. a soul. Por este tiempo, por este amor Qué bonito. perrito. Ah, qué bonito. Qué hermoso. Yo quiero ir a verlo, amigo. Hacemos algo ahora. ¿Algo? <risa> claro. Es que tendro. quedamos las pibas. Claro. Alto regalito nos hiciste. Qué lindo. Qué lindo. Lo que hace un hombre con un guiso. <risa> sí, vamos. Vamos, la casa de Andrea. Sí. <risa> Ya, le dije que eso me era en amor, me declarían ya. Ante la gente. Ahora viene el pelado de Telincha. No. <risa> Señores, no te enojes, por favor. Esto, es no, pelado? No, no, no, real, no, no, no. No, no. No, de no. no. Está todo bien. Está todo bien pelado de un chiste. No, no, eso, no, es Este, Pero qué lindo, qué lindo. Hermosísimo eso. ¿Hace cuánto compusiste este tema? Hace poco. ¿Poco este año? Sí, antes de irme a Córdoba. Yo este no lo conocía. Mm. Qué lindo, me gusta mucho Súper sí. sí. sensible sí. Vale. Bueno, el tiempo es tirano en la radio sí. Como dice siempre Fer Y se nos está yendo el programa Así que tenemos la opción Mira lo de Andría. De Andría. De Andría. <risa> tenemos la opción de rematar con un tema más e irnos con eso, si vos tenés ganas ¿Qué? ¿Cómo no tenés ganas? Vamos a compartir en las redes, para que escuchen también un poco de lo que hace tipo para que lo tengan en las redes sociales, así lo siguen también, si quieren andar un poco sus propuestas, del Facebook, y dale. para que vean también siempre que, que está tocando por ahí, igual va a partir de hoy, igual siempre está, va a seguir estando en el Point y en nuestra agenda de siempre, la agenda cultural. Una cosita más, en... falta poquito, parece que no, pero son dos programas más que tenemos en el mes de junio, Ajá. y después julio que se nos viene, y sabemos que, que se vienen las vacaciones de invierno, estamos convocando a músicos... Para niños, eh, que hacen música para, para toda la familia en realidad, no. Pero bueno, si llegan a, a saber los que están escuchando por ahí, sepan que los estamos buscando y si no los encontramos, encuéntrenos por aquí ustedes. Comuníquense con cualquiera de nosotros los que estamos en la radio, así se pueden venir y si no se pueden venir, nos traen aunque sea el CD y pasamos algunos temas eh, para las vacaciones de invierno. ¿eh? son así dos programas algo bien divertido sí. para los chicos. Qué bueno ser. Bueno. Eh, queremos como es aprovechar esas dos eh, sí. esos dos viernes de los programas sí. de de radio que tenemos siempre los viernes, ¿viste? nosotros? Para hacer el especial infantil. Claro. Es eso? Justo que coincida sí. con lo que es vacaciones de invierno. Sí. Así así que porque siempre vienen propuestas como para los grandes, ¿no? Sí. Y está bueno, hay tanto, hay tanto para sí. para chicos eh, muy lindos que queremos sí. que, que salga un poquito más a la luz desde acá. Aparte todos sabemos que en vacaciones los chicos no se quieren acostar temprano, así que van sí. a estar ahí, prendidos ahí en la tecla vamos a ir con un temita más de equipo y los esperamos hasta el próximo viernes. Esperemos que el dólar siga igual. Disculpen, pero yo no, no queremos, puedo no volver a mi marnalidad. Que que no, que no sí, sea, mi amor. No, yo estaba eh, leyendo ¿no? una nota que... ¿Lo quieres llevar a los 40 pesos? No, Dios. Sí, ¿tú sí, ¿Cómo sí, creer el 28? ¿Cómo no, creer el 28? Creer 28? O sea, ustedes saben, perdón, eh. Que sí, nadie, dale, creo... dale. Yo a veces reviso noticias de los neoliberales, de los sí, neoliberales, sí. a ver qué opinan. Claro, no, no a ver dónde qué... estamos parados. Claro. yo y lo escuchaba, bien, que a Bobby, ahora... papá, yo también. Ah, bueno. Sí, hago el este ejercicio. Sí, yo, yo lo escucho también a veces. Sí, sí. Para, para ver, a ver qué, cuáles son sus su sí. recursos y qué es lo que ofrece a la gente, ¿no? Lo sí. que inventan. Bueno, ahora dicen que...